Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de eterna eterna me enamoré. Y se despedí en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigue en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte.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 Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, oh, oh, oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ladies and gentlemen, get ready.